Bueno, estoy grabando la pantalla porque llegó el, el SG-108, y les voy a mostrar lo que, lo que hay que hacer. En el caso de mi terminal, como está grabando la pantalla no me deja abrir las funciones, entonces los voy a hacer desde otro sitio. Aquí, vamos a poner escanear. Hay tres tipos de escaneo, ¿vale? Eh, tienen el, el IOS, Android China y Android de Google. Entonces nosotros, cada uno, según donde estemos, ir a la web, escanean. El teléfono tiene que tener 5G, ¿vale? Lo instalan. 5G no, los teléfonos 5G de, de Internet. 5G de Wi-Fi, que son casi todos los de unos años atrás, a día de hoy, ¿Qué es? ¿Qué fecha soy? Yo qué sé. Es alguna fecha de, de marzo. A ver qué fecha soy. 12. ¿Vale? Ahora me dejó abrir, pero qué hijo. Bueno. Eh, we transfer, files, no sé. Grabador de pantalla Si sí, esto lo quitamos. Ahí se descarga el H Fan Pro. Eh, ¿Qué les tengo que decir de esto? De todos los los drones que he volado, eh, de marca blanca, digamos, los económicos, y las aplicaciones que son el 89% una bosta, esta es la que funciona. El H-Fan Pro además funciona para varios drones. Si ustedes tienen otro drone, otra marca, en alguno de los videos que vieron de mi canal, hay un montón de marcas y modelos y app, Pueden usar para varios tipos de drones la HFAM PRO. Aunque no sea específica para el dron, que en el manual que les vino, lo que sea, no sea la que, la que les dice que es, la pueden usar igual. Hacen las pruebas pertinentes, se conectan y, y van viendo. Vamos a mover el grabador, abrir la aplicación. Esta aplicación es buenísima. Le damos permiso para que grabe, ¿vale? vale Permitir, mientras que la aplicación está en uso, que grabe, que guarde, que haga lo que quiera, que grabe audio. Así podemos también hablar. Me acuerdo una vez vendí un Phantom a un gaucho y me dice... Eh, tío, no se graba el audio, no sé qué, me ha estimado, no funciona el micrófono. ¿Qué micrófono? Animal. En fin. Le dije que se vieron los tutoriales antes de molestarme, pero me molestó antes de ver los tutoriales. Entonces... Bueno, aquí está la aplicación. Obviamente no puedo hacer nada porque no tengo en este momento el, el dron. Eh, sí que lo tengo, se está cargando. Estoy cargando la segunda batería. El mando me vino cargado y las dos baterías me vinieron casi cargadas. Pero las voy a dejar a 100% antes de salir, como siempre. Y nada, eso es la descarga y la instalación del HFAN Pro. Van, ven que va perfecto. Eh, vamos a darle a Start. Me va a avisar. Miren lo que es de completo. Esta aplicación a mí siempre me pareció increíble. Porque tiene montones de cosas. Tiene zoom. Tiene la velocidad. Tiene la grabación. Tiene, bueno, está empezando a buscar cosas. Obviamente no va a encontrar nada. Tiene el betún tujón, Tiene el orbital. Tiene un montón de cosas. Lo que vamos a hacer ahora. Bueno, voy a detener esto obviamente. Y voy a salir con el SG cuando esté pronto. Y voy a grabar la pantalla también para ver qué tal, porque este es un terminal nuevo, entonces estoy poniendo todo en orden. Así que nada, tu drone. John Connor, tu drone. Good morning. Bonjour, Bueno, no sé de qué se trata. No sé qué es. No tengo idea absolutamente de nada. Así que vamos a abrir este paquetito y a ver de qué se trata. Con suavidad, porque el último youtuber que me mandó un dron, cuando lo abrí, me cargué el bolsito, le metí un tajo al bolsito, tipo cirujano, decirle de CTT Express, me tocan timbre, le digo al hombre, sí, un paquete para tal y tal, para John Connor, le digo, sí, soy yo. Eh, va a tener que bajar, me dice. Le digo, ¿cómo? Va a tener que bajar, yo no pienso subir nueve pisos por escalera. No te creerás que voy a subir nueve... Así me habló. Así me habló. No digo más nada porque... Increíble. Es como los políticos y la corona en este país. Ellos trabajan para nosotros y siempre parece que trabajamos nosotros para ellos, ¿sabes? Je. Suavemente. ¿eh? Porque, ¿ves lo que te digo? Por suerte esto es... De cirujano. Porque, ¿qué pasa? No le meten nada, hacen todo plástico. Y claro, cuando le pasas el cúter... ¿Qué es esta burbuja, madre mía? Sé que... Ah, mirá, es el SG-108, que bien embalado. Miren cómo viene. En aire, este es todo aire. Increíble. Esto es de RC Goin que me envía este dron. Mirá qué bien cómo lo envían, ¿eh? Me saco el sombrero, ¿eh? una burbuja de aire qué bárbaro, a ver cómo lo hago aquí ahora me flota en la cara, viste mirá vos. qué bárbaro, que bien embalado eh uy, ya lo pinché, siento, me da aire en la cara me está dando el viento en la cara este es FG 108 de los drones baratos joder, se me desmontó el el corti-corti a ver, porque con estas uñas de gato de, de instrumentos de cuerda Bien, vamos a ponerlo acá, que todavía hay que abrir cositas. A ver si no me abro una mano, hablando de abrir cositas. Ahí, ¿qué pasó? Ah, porque vale, se, se ha soltado. Ahí. Este sg 108 es el mejor dron que, que existe para, para iniciarse, para practicar, para aprender tanto para adultos como para niños, esto es lo mejor que hay, ya digo que me lo envía RC Boy. luego vamos a ver, no trae protector de shimbal, una lástima, Mira, viene con batería casi cargada por completa, ahora la vamos a poner a cargar, otra batería y su mando, ya hemos visto este mando que es bastante interesante, cuando se abre se enciende, tiene sus antenitas y es muy práctico este mando, ¿vale? Va el, el móvil aquí debajo. Yo ya hice un video de este dron, pero faltaron algunas cositas. Como por ejemplo, eh, mirá cómo viene cargado el, el mando, ¿eh? Está todo cargado como para volar, para le diré, ¿eh? Podría salir a volar ahora mismo, que creo que es lo que voy a hacer. Eh, a ver esta. mira las dos baterías cargadas. Para dejarlas en storage hay que bajarles un poco la carga pero bueno, este es igual, igual, tengo ahí el Mavic Mini es igual al Mavic Mini ¿Eh? impresionante, ahora la batería qué le pasa está como un poquito reviradita no hay que calzarla bien y tenemos el, el dronete, la verdad, espectacular les voy a mostrar para los que no han visto nuestro video, cómo es por ejemplo un Mavic Mini, ¿vale? Esto es un Mavic Mini, porque a veces la gente anda buscando, no tienen que ser todos suscriptores. Mi canal va mucho fuera de suscriptores, porque cuando lo inicié, mis suscriptores fueron todos conocidos que no andan con drones. Aquí pueden ver el CLL, ha cambiado, antes era otra marca, ahora es CLL SG-108 y el Mavic mini de DJI, como verán es muy que muy parecido, tendrá algunas diferencias en dimensiones que también puede ser por un tema legal, le hacen cuatro variaciones, entonces si estos dicen eh, me copiaste el drone, no, mide un centímetro más de brazo, tiene el motor con tanta potencia, etcétera. Motores brushless, cámara y acción, aprobarlo, la verdad, le voy a dar si sí, el toque de carga que le falta para estar a, ahí a, a 100 y, y vamos a probar un montón de cosas que me han pedido eh, que tiene la aplicación para ver si funcionan bien o no generalmente estos drones eh, varían según quién los huele y con qué terminal pero bueno la verdad que es un drone muy económico esta gente de RCO y te lo manda inmediatamente aparte si lo compran desde mi enlace que ya han comprado varios y me avisan, yo hablo con el con marketing para que acelere el trámite de ese nombre, ¿no? José me escribe y me dice, mira, pedí un 108 desde tu enlace. Vale, ahora escribo. Yo escribo a China y le digo, mira, José pidió el dron, si me lo podés acelerar y pum, se lo mandan al otro día y no demora tanto. Muy bien. La verdad que... Muy bien. Tengo que ver, pero estoy impecable, está todo clavado ahí, la verdad que ha venido, le han hecho algunos cambios, Estoy lo estoy mirando así porque es la primera vez que lo veo, desde que le cambiaron la, la marca, o lo cogió otra empresa, o la misma, eh, y le cambió el nombre, entonces le estoy viendo algunas cositas. La verdad que está genial. Ahora le voy a escribir a esta gente a darle las gracias. RC Going. Cuenten con ellos porque no es una de las empresas gigantes y, y están moviéndose. La verdad que se están moviendo y nos están haciendo bastante caso, por lo menos a mí. Saben que hay mil youtubers en, en esto y, y no se le puede hacer tampoco caso a todos porque si no, no, es que no tienen vida. Les escriben de todo el mundo, hélices y tornillos, cable y destornillador, manual en varios idiomas. Esto no lo traen todos los drones. Esto de los manuales en tu idioma, que seguramente va a enganchar porque está en holandés, en italiano, en alemán, en japonés, en inglés y en castellano. ¿Quién trae esto? Esto es un detalle que se han dado cuenta, ¿vale? Este va a ser el dron más vendido. De la gama económica, de marca blanca, es este el dron que más se va a vender. ¿Por qué? Una, porque la ley europea, que aún no es ley porque está en tratativas y no se publicó en el BOE. Ojo con que venga alguien a decirte que estás volando que estás haciendo. Porque no hay legislación aún para que nadie te diga nada. Así que, aquí tenemos el SG-108. Este es mi dron preferido, de marca blanca. Me lo están pidiendo a gritos porque la gente no quiere esperar el envío de 10-15 días desde China y quieren que yo les venda mis drones, los que me mandan a mí. Eh, ahí abajo, el, en, abajo de este video están todos los enlaces de compra, tanto de Banggood como para RC going eh, Yo la verdad que estoy prefiriendo hacer las cosas con RC going He escrito a Banggood, he tenido un problema con un tema electrónico de unos mandos que tenía que soldar demoraron una vida, las, eh, los reembolsos y las devoluciones son un caos, yo me quedo con R.C. Goin, escribo y me contestan, Van Gogh pasan días, no me contesta nadie, hacen las traducciones a las apuradas en Google con el traductor de Google, es un desastre, entonces yo no entiendo cómo una empresa tan grande que le hace competencia, está entre AliExpress y Amazon, no tenga un tipo que hable castellano, con el dinero que mueven, ¿no le podés pagar 1.500 euros de sueldo, 1.000 euros de sueldo, a un individuo que hable castellano que se pueda comunicar con todos los millones que somos los de habla hispana? Comunque, ¿podemos hablar italiano? Yo hablo italiano, escribo en italiano, digo, ¿me serve cual cosa? Banggood, niente, me uno parla italiano en, en marketing, atención al cliente en Banggood. ¿Por qué? Lo mismo, en cualquier idioma que quieran. Entonces es una locura, necesitamos comunicación. Este afán por, por el hambre económico este necesita una atención al cliente. Nos estamos gastando una pasta. Y esta gente, R.C. Going lo hace. Thank you, R.C. Goin. R.C. Going Porque ellos, el inglés sí que lo manejan. Así, así, pero bueno. tu dron, vamos a probar esto. A probarnos, a volarlo de vuelta y a ver qué es. esas Esas cositas que tiene la, la aplicación. Como tengo un terminal para el DJI, voy a usar mi terminal para este. A ver cómo se comporta. Fue la única aplicación y el único dron que con el Redmi Note 9 funcionó bien. Todos los demás drones, un desastre. Inconectables. Falta de comunicación, mando, dron, Cortes de señal Le daba, me acuerdo, un... ¿Qué era? Un GX-16 Un X-16 Uno picolino Le di para que me siguiera Se me fue a la mierda y bajó ahí en la mata En el seto Una cosa increíble Así que nada, esperemos que esto vaya súper bien Bueno, tu drone Impecable, si impecable Osvaldo... Ey, Osvaldo, no tengo vitamina, no es muy temprano. Sí, hoy sí, súper temprano. Vos fijate que 9 y 5, no puedo consumir vitamina ahora, ¿no? Oh, ¡Qué calor! ¡Ese calor, sí! No. Bueno, nada. No. Bueno. Mirá, vos viste cómo viene esto, increíble, ¿no? Mirá cómo viene Además lo podés usar ¿eh? para el invierno. Claro, tiene muchas funciones. Voy a quitar la vibración de pantalla que está aquí. Ahí va. Vale. Vamos a calibrar. Por ahí uno, ya hay doce satélites. Uno, dos, tres, uno, dos, y se supone que está calibrado. Vamos a probar varias funciones de este dron porque es fabuloso. Vamos a armar motores. Hay un poco de viento a ver cómo se comporta. Vale, se está apretando el volumen del terminal y eso es un problemita. A ver si ahí no se aprieta. Si se aprieta el terminal es un problema, me pasa mucho. Vamos a grabar vídeo. Hay mucho viento por eso va como va. Vamos un poquito de vídeo. Está al 50% de velocidad, por cierto, decirlo. Vamos a ver si hace un orbital. Lo ponemos Acá hay un árbol, pero bueno, nos ponemos más en otro sitio. Por aquí. Con estos botones de aquí. Ahí. Por ejemplo ahí. Vamos a bajar un poco el gimbal Ahí. Se me aprieta el teléfono, lo cual es un coñazo. Vamos a pasar a foto. Ahí es una foto. Recuerden que la envía, no tiene micro SD. O sea que me envía la foto. me vuelve a apretar el teléfono No sé para dónde meterlo ya para que no se apriete ahí, a ver Hay muchísimo viento, ¿eh? El grabador de pantalla y sin nada Hola, hola lo he probado de varias maneras, pero bueno. 14 satélites, batería llena. Esta era otra maniobra así que se conectaba el mando. No sé absolutamente nada. O hace una cosa o hace la otra, me tiene enloquecido. A ver... Ahí sí que cambió la velocidad Ahí la volvió a cambiar Vale, lo tenemos ahí Y vamos de vuelta A ver qué pasa Voy a ver aquí en la pantalla He pasado entre unos pastos ahí Entonces va a aumentar mucho la velocidad de giro Ahí lo tenemos. ¿Le pica la curiosidad? Es que mi marido tiene uno y a veces lo movemos por aquí y se puede perseguirlo. <risa> Está acostumbrado, mareamos con el dron y ya cuando hay el ruido ya va ahí. Ya puede entrar a mi canal. Ah, pues ahora le digo. Tu dron. Ahora le digo. Está bonito. Este se es, eh, los traigo para vender, es el SG108, que con la ley nueva pesa menos de 250 gramos. Y como los traigo y me los quitan de las manos, nunca puedo hacer la review. Entonces ahora dije, me voy. Por... Ah, que se cruce porque estoy con el Mavic Mini acá también. Dale. Chao. Lo estoy usando como, como FPV y no es lo ideal tampoco. Eh. A ver cómo anda. Vamos a hacer una subida. Acordémonos que está el 50% de, de velocidad. Vamos a subir un poco. A ver qué tal. GoPro apágate. Bueno, obviamente tenemos una imagen gelatinosa, pero la verdad que los colores están bastante bien. Bastante bien logrados. Estamos hablando de un dron de juguete total. Un dron turista y un poco más. Lo bueno es que se ve muy bien la cabeza, ¿vale? Veo muy bien para dónde apunta. Y eso se agradece porque muchas veces no crean que se ve tan bien. Estoy con 12 satélites... La batería viene bastante bien, ahí me va marcando el tema de las estrellas, que será la conexión o no, 15-1, 15-0, hay mucho viento, el viento jode las, las señales, no es el sin que ahora lo vamos a probar también. Anda un halcón ahí y me anda mirando el dron. Está encima ya. Tengo un halcón ahí encima y ya saben lo que pasa con esto. Con halcones y drones. Ya se pueden imaginar lo que, lo que pasa. Que es muy divertido este drone Es muy divertido Para alguien que empieza es súper recomendable Hay un viento bastante fuerte Igualmente se aguanta Y lo estoy volando como ven Lo estoy volando sin problema Hay un viento fuerte en este momento A ver si pueden apreciar Lo voy a poner para que vean el viento ¿Vale? Miren Miren el viento Mucho viento Uf. Muchísimo viento. Lo voy a traer aquí donde estoy yo para que vean los árboles. A ver si se ve. Hay muchísimo viento en este momento. No volaría el Mini con este viento y sin embargo estoy volando el, el SG-108. Muchísimo viento. A ver qué pasa con la, con la foto. Vamos a hacer una foto desde el... Desde el mando la podría hacer la foto. A ver. Ahí hizo la foto y no pasó nada. Quizás se solucionó el tema. No, ahí se congeló. Vale, cuando hace el traspaso de, de imágenes lo que pasa es que se congela. Se me volvió a congelar. Ahí pueden ver, yo, no estoy, yo me estoy moviendo en verdad, y está haciendo el traspaso de, de la foto y se ha quedado congelada la imagen. Igual demora un poquito, a ver ahora. Bien, ahora sí que se desbloqueó. Era cuestión de esperar un poco a que pasara la imagen. Ya sabemos cuál es el inconveniente. Saben que estos drones cuando giran o frenan o lo que sea siempre descienden bruscamente. Tener en cuenta eso. Siempre, siempre descienden a ver los frenos. Los frenos son buenísimos. Me acuerdo del K1 que no frenaba. Se te venía encima. Este drone, a pesar del viento que hay, frena enseguida. Está muy bien el tema. ¿Cómo va? Vamos a subirlo un poco por ahí que pasa a los árboles. Voy a bajar el gimbal un poco más. Mm, a ver si eso es todo lo que baja. A ver si podemos hacer un, un circular. Lo que quiero hacer es que retorne a casa Aquí Ahí Lo hice desde el mando Lo oyen pitar Y que ha encendido la, la señal de retorno a casa Va a coger altitud Primero Ahí lo vemos 20 metros Gira y va a venir hacia aquí. Tenemos que estar preparados en caso de colisión de cortar el, el retorno a casa. Dado que tengo un árbol al lado, tengo el trípode con la cámara. Ahí viene. Viene, viene. A ver si comienzo a bajar. Que no baje encima del árbol. Está bajando, a ver si le puedo un poquito para atrás. Está bajando, solo ¿eh? viene solo, solo Vale, lo corté a un metro y medio de mi cabeza Lo ha hecho muy bien, así que nada Me está avisando además batería y alguna otra cosa, lo voy a bajar Bueno, lo tuve que bajar velozmente por el viento que hay Perfecto. Listo.